Los cuestionamientos en relación a su desempeño no cesan y otra vez parece estar en el ojo de la tormenta. En este video vamos a hablar de las polémicas que involucran al presidente de la FIA, Mohamed Ben Zulayem. ¡Bienvenidos! Mohamed Ben Zulayem es un ex piloto de rally de Emiratos Árabes Unidos que asumió el cargo del presidente de la FIA en reemplazo de Jean Todd en diciembre de 2021. Y a partir de ahí ha tenido un desempeño algo errático en donde viene cosechando varias discrepancias, tanto con pilotos, eh, contra equipos e incluso, incluso con la Fórmula 1. Eh, muchas veces teniendo una actitud retrógrada hacia ciertas cuestiones, a saber, ya comenzó quizás un poco mal con la relación con Lewis Hamilton primero eh, prohibiendo eh, lo que son joyas y piercings y también eh, prohibiendo también las manifestaciones políticas eh, una cuestión que había sido aclarada con Jean Todd que iba a continuar siendo permitida en la categoría, sin embargo bajo esta nueva presidencia eh, todas estas manifestaciones eh, van a ser, eh, eh, pueden ser penalizadas. Así que eh, es una, una cuestión que ha primero también sido puesta en tela de juicio por Sebastián Vettel, tetracampeón recientemente retirado y también eh, con, ahora con Hamilton ¿no? en una postura eh, que se asemeja mucho a la censura eh, de parte de de la entidad madre del automovilismo mundial. Después, eh, Ben Sulayem eh, ha tenido una cierta actitud errática también en la, eh, en la ceremonia de entrega del Mundial de Constructores, en una fiesta eh, realizada a fin de año pasado, en la que se puso a, a hablar de una manera un poco fuera de protocolo, eh, frente a Christian Horner y también a Stefano Melicali, le llamamos del director de Red Bull y también del CEO de la Fórmula 1, eh, haciendo alusión al, al tema del límite de gastos eh, completamente fuera de, de contexto, lo que generó una cierta tensión eh, con el equipo eh, campeón de la Fórmula 1 en 2022 Incluso también con, con una situación también algo tensa con el CEO de, de la Fórmula 1, hablamos del italiano Domenicali. Y ya en esta última semana, eh, Ben Sulayem eh, puso en tela de juicio también el precio de 20 mil millones de dólares que estaba dispuesto a pagar un fondo de Arabia Saudita por la Fórmula 1 en sus redes sociales. Mensurajem consideró este precio como inflado y eh, Liberty Media, promotor de la Fórmula 1, eh, declaró que ese tipo de comentarios estaba fuera de lugar y que una competencia de la FIA todo lo que sea el aspecto comercial de la categoría y que era libre eh, la Fórmula 1 de establecer acuerdos comerciales con quien quisiera y que eh, esos comentarios como los que hizo Ben Sulayem eran pasibles de una acción legal porque podrían ser perjudiciales para los intereses de la Fórmula 1. Entonces tenemos eh, una mala relación con los equipos, una mala relación con, con algunos pilotos y también una mala relación con la propia categoría e incluso la parte deportiva. Eh, ah, le dio la luz verde para que haya otra vez dos directores de carrera en la Fórmula 1 20, 2023. Una, una, una medida que causó varios problemas en 2022 cuando dividieron. Eh, eh, sus participaciones, Eduardo Freitas y Nils Wittich. Y eh, una, era una eh, quizás una de las prioridades a ser revisadas para este 2023. Y en este, en este sentido, eh, Ben Zulayem otra vez eh, vuelve a caer en esta, puede llamarse como un error, ¿no? porque eh, ha demostrado ser ineficiente ¿no? esta solución después de la salida de Michael Massi en 2021. Eh, no es fácil la situación de Ben Surajen teniendo la categoría en contra eh, como decíamos antes, también a, a ciertos pilotos de peso como eh, Lewis Hamilton y después eh, teniendo actitudes erráticas con el equipo campeón del mundo y también con el CEO de la Fórmula 1 y ahora también con Liberty Media eh, lo que puede generar una escalada que no se puede saber qué es lo que puede pasar. ¿no? Sin embargo, eh, la, la mala relación entre la Fórmula 1 y la FIA es notoria. Y eh, habrá que estar atentos a ver qué es lo que puede ocurrir de acá en más. Vamos a seguir con otros videos eh, sobre la Fórmula 1. Y, así que eh, les mandamos un abrazo. y Si, si les gustaron, eh, dejen su like y sigan siguiendo contenidos de Grande Premio en Español. Un abrazo.